Una de las cosas interesantes que os quería enseñar es cómo utilizar la Kinect de Xbox con Scratch. Para ello hoy tenemos a Arnau Ruiz, de cuarto de eso, del Puchi Cadafal de Mataró, que nos va a enseñar cómo funciona. Bueno, para conectar Kinect eh, con Scratch hace falta eh, los drivers, que son oficiales de Microsoft. Podéis pues encontrarlos eh, buscando Kinect SDK, eh, actualmente la versión 1.8. ¿vale? En esta página web. Y bueno, de momento solo está en inglés, pero bueno, no, no es un problema porque simplemente son los drivers. Entonces lo bajamos y lo instalamos. Y la segunda cosa que necesitamos es una especie de aplicación que se llama Kinect to Scratch. Eh, para ello vamos a necesitar registrarnos. Vale, vamos a darle a, a download now. Y en esta página nos, nos pregunta nombre, si trabajamos para alguna empresa, alguna cosilla y el correo, ¿vale? Y al rato bueno, os, os enviará un os enviará el correo con, con el link y lo bajaréis. Eh, dentro de ello encontraréis eh, estos dos archivos. Uno eh, simplemente son ejemplos para Scratch, que luego podéis utilizarlos. Y lo que vamos a utilizar para empezar es esto. Vale, aquí dentro tenemos lo, lo que es la aplicación que vamos a... Bueno, esto lo tengo extraído aquí. Eh, aquí lo tengo extraído. Y, y lo primero que vamos a hacer es launch Kinect para que se conecte Kinect. Ahora en teoría debería de, de salir nuestro Kinect, la luz verde, parpadeando y bueno, como veis, ya aquí sale. Eh, a la izquierda, como se ve, la cámara en flash y a la derecha, la cámara normal. Y ahora lo que tenemos que abrir es el, el Scratch, si no, este paso no va a funcionar. Vamos a, una vez abierto ya el Scratch, le damos a, a Connect to Scratch. Y en principio, la única cosa que ya tenemos que hacer es, dentro del programa, vamos a sen Sensores. Y aquí en Valor del sensor, vamos a ver el botón derecho y eh, aquí os aparecerá Habilitar conexiones del sensor remoto. Eh, una vez habilitado eso, eh, simplemente ya podéis probar. Eh, por ejemplo, vamos a abrir el ejemplo del esqueleto que hace una representación de lo que viene siendo el esqueleto, pero en la pantalla. Ahí voy a... Bueno, aquí sale, la parte de abajo sale mal, pero porque, porque bueno, necesitaría más... Solo tengo desde la cintura hacia arriba, pero bueno, si os pusiera más lejos, os aparecería todo todo el esqueleto. Eh, por ejemplo, lo bueno, que tiene, lo bueno que tiene es que de variables, ¿vale? Para usarlo en Scratch, tenemos que usar esta, esta opción de aquí, en Sensores, Valores Sensor, y aquí, Aquí ya nos aparecen todo, todas las opciones que hay. Si os fijáis en, en algunos, espera. Hay, hay dos opciones con el mismo nombre porque uno es eh, para dos la, la segunda persona o primera persona. Es decir, que esto, estos drivers también los podemos usar para para hacer aplicaciones o juegos para dos personas y las reconoce como variables distintas y bueno tenemos variables de la cabeza de, de, de todas las articulaciones e incluso mira los hombros o sea mucho, muchísimas variables y esto tiene mucho juego